El corazón de pájaros y de cuando siento la pasión resonando en los tambores. Mi nombre es Karina Neto. Eh... Bueno, primero soy personal no docente de la, de la Facultad de Trabajo Social, pero más allá de mi función administrativa, eh, soy música y, y en este momento estoy dirigiendo un grupo que se llama Tocá Yo Te Sigo, que somos ocho mujeres que tocamos percusión. El nombre surge a raíz de que el toca, uno toca y el otro te sigue, en realidad, que es una, una de las formas primitivas de aprender tanto para cantar o tanto para tocar, digamos. En este caso. Eh, usamos el cajón peruano que en realidad el cajón peruano viene eh, yo creo que, que, que se estaciona en Perú pero viene de España el cajón ¿no? que se usan se usan los usaban los flamencos de que se usa ¿no? el cajón peruano o el cajón flamenco digamos. pero se, se estanca en Perú y ahí queda no pero en realidad tampoco es un instrumento latinoamericano sí eh, viene del otro lado pero se estancó acá y, y, y acá se, se le dio otro otro sentido no otro ritmo es impresionante. Razón, un, latín, un, sentimiento, un recuerdo, una emoción, en el eh, Surge el año pasado, en el 2014, eh, que yo convoco a, a estas amigas a probar, digamos, ¿no? Que vienen de otras disciplinas, que no sea solamente de la música y era probar a tocar y a cantar, digamos que generalmente el cantar es una de las cosas más reprimidas que uno tiene y, y esto era como bueno, un, un, un nuevo espacio para, para poder probar eso, ¿no? tocar y cantar que también es, es difícil esa coordinación. Y bueno, venimos trabajando hace un año con, con un repertorio latinoamericano, que es como el, el, el, el, el origen de este grupo. ¿Y por qué mujeres? Porque también es un desafío eh, trabajar con mujeres, es una de las cosas más difíciles que, que podemos hacer, digamos, ¿no? Este, y, y se aprende mucho, digo yo, que, que, que en esto que también la mujer tiene, que es el tema de los ciclos, ¿no? Eh, generalmente somos demasiado ciclotímica y, y demasiado y también esto de en, en, en, en estar en un eh, proyecto artístico, un espacio artístico, hace que, que se trabaje en un montón de otras cosas, ¿no? Más allá del género, este... Es re lindo compartir así la vida artística con, con, con grupos de mujeres. O sea, también estoy en grupos con, con varones, pero el grupo de mujeres es una, una cosa más hermosa que me ha pasado también, ¿no? Porque uno termina siendo como hasta comadre del otro. creo que es una de las músicas más, más profunda que tiene Latinoamérica. O sea, Latinoamérica tiene música muy profunda como la poesía, como la pintura. Yo creo que artísticamente Latinoamérica supera eh, ampliamente los otros continentes. O sea, yo tengo ese pensamiento y vengo de, de años investigando y tocando esa música. También he tocado la otra música que no, para mí no es tan profunda como la que yo siento por Latinoamérica. Y bueno, y Argentina tiene o sea, una cantidad de autores, cantautores, que son tremendos, sí, que lo, lo poético es tremendo. Que nosotros en este, en este grupo tenemos, que es más, obviamente es mucho más amplio el repertorio, y hemos recatado cosas de, de Cerati, de, de, de Spinetta, de, de, en estos tiempos, ¿no? Y bueno, y después seguir para atrás, Tener la música folclórica nuestra es realmente riquísima, totalmente riquísima. Latinoamérica en lo que es musical, yo creo que tiene autores con una poesía muy profunda, ¿no? y más en este contexto político, que yo creo que se recupera mucho, y esto de estar todo el tiempo parado en la patria grande. Entonces, como que recuperar todo el tiempo estos, estos autores que, que han, han dejado mucho por, por, por su país, digamos, ¿no? Y que, bueno, que, que hay que seguir recuperando y seguir teniendo encendida esta memoria, digamos, ¿no? No perder esto, sino encenderlo cada vez más.